Pues me llamo Iñaki Zubeldia y soy de Cacigueta. Y yo soy el que se perdía en la cueva de Aricruz el año 1966. Aricruz está subiendo de Ñate hacia Aranzazú, debajo de la cordillera de Orcazategui y debajo del monte Andarto, allá en una vaguada, allá muy abajo en el barranco. Y es un, un agujero impresionante, en donde entra un pequeño río. Teníamos una tarde especial, una tarde de campo, que le llamaban el Aranzanzú, y consistía en seis horas, en que la gente podía ir a donde quería, al monte, hacia la Izgorri, Urbía, loña, a donde fuera, o podía ir a otros sitios, y nosotros elegimos ir a la cueva. Entonces íbamos con mucho miedo, porque antes nos habían aparecido agujeros negros en el suelo, que eran pozos profundos de, de 8 o 10 metros, y claro, no podíamos permitirnos el lujo de caernos allá, porque no teníamos ni cuerdas ni nada para salir, y hubiera sido imposible salir de allá, de aquellas aguas gélidas, y nos hubiéramos quedado congelados o convertidos en sapos. Entonces, bueno, pues íbamos con sumo cuidado, hacia la zona de la sala Aranzadi mirando continuamente al suelo con nuestras antorchas y atravesamos toda la sala Aranzadi sin darnos cuenta de que estamos en la sala. Es como si fuéramos por un pasillo mirando al suelo, que no caigamos en los agujeros estos, y nos dimos cuenta, ahí va, pues, si estamos en la, en la sala Aranzadi, pero resulta que aquello era el fin de la sala Aranzadi. Entonces dimos la vuelta pensando que continuamos dentro de la cueva, Llegamos a una sala que caía abajo, a unos cuatro metros para abajo, y en esa pequeña sala, al dar varias vueltas, nos dimos cuenta que había un gran esqueleto, un esqueleto muy largo, que no sabíamos de qué era. Incluso llegamos a pensar que sería del oso cavernario, porque en Aranzazú había muchos, pero en realidad no sabíamos de qué era. Estuvimos contemplando, porque era un esqueleto enorme, muy grande, largo, ...y llegamos a tocarle el colmillo un poquito, nos dimos cuenta que tenía alguna abuela un poco movida... ...pero sin más, o sea, con mucho cuidado y con mucho respeto, porque imponía, imponía respeto al animal... ...luego volvimos a la sala Aranzadi queriendo salir de donde nos parecía que era la entrada... ...pero resulta que aquello era el fin de la sala Aranzadi y no encontrábamos la salida. Allá nos perdimos fueron pasando las horas muy lentamente que parecían la eternidad hasta las cinco y media de la mañana en que oímos el sonido del cuerno dimos un salto enorme empezamos a chillar venían ocho ocho estudiantes nos trajeron un poco de chocolate un poco de pan un poco de agua y ya salimos afuera empecé a mirar el oso cavernario y claro tenía el cráneo más ancho más fuerte y tal no era el animal que habíamos encontrado nosotros, entonces decidimos entre todos que íbamos a preparar otra expedición para ir hasta donde estaba el animal, le quitamos una muela que tenía en movimiento, estaba, estaba sin sujetarse bien y se la enviamos a Jesús Altuna, se puso, se puso muy nervioso y al mismo tiempo muy efusivo y nos decía ¿pero dónde está eso? ¿dónde lo habéis encontrado? No digáis a nadie nada, tenía miedo de que la, los huesos fueran desapareciendo y le dijimos, bueno, ¿pero qué es? Dinos que, que era león cavernario, pues cerca de 50 centímetros más largo que el actual león africano y tal, que era un animal enorme, y bueno, que tendría probablemente bastantes miles de años, que no sabemos cuántos. Jesús en Altura vino con otro señor y me llevó a mí de guía, y entre los tres tardamos tres domingos en sacar todos los huesos, uno por uno, con su nombre, cada uno con su nombre científico, en un plástico, y salió el León muy bien, bien conservado relativamente para cómo estaba, y, y así es como vino a San Sebastián, y allá se le hizo el estudio completo, se le sacaron fotos, y el estudio ese se, se envió a una revista alemana que certificaron que era León Cabernet y todo eso.